Vamos acá al director Daniel de la Vega y al sonista de la última película, El Último Hereje ¿Qué se va a estrenar? Los presento sí, sí, porque de cara no creo que me, me registren <risa> sí, no, Cambió de <risa> varios looks, pero el rostro nunca cambia <risa> ¿Qué podemos decir de su última película? ¿Cómo es que nace y cómo es que te terminas integrando al equipo de sonido? Bueno, es un proyecto que se empezó a desarrollar junto a Sergio Esquenazzi, que es un director y autor que hizo una película llamada Visitante de Invierno, que para mí era una película emblemática, porque es como la primera película que se estrena comercialmente, después de una época de abstinencia del cine fantástico y de género en Argentina. Desde alguien que está mirando de Cobo y Maldonado hasta Visitante de Invierno no había habido una obra. Entonces yo tenía muchas ganas de trabajar con él y surgió esta idea, este día estaba instalada en mí hacía tiempo y me parecía la persona ideal para desarrollar el proyecto y aparte, yo, yo quería trabajar con él que para cerrar un círculo con él, para mí. Eh, puede ser que nos mostró el camino a todos para empezar a hacer películas con, con el Estado y la posibilidad de empezar a estrenar comercialmente. Así que desde ahí empezamos a construir el vínculo y durante dos años nos atravesó la pandemia y todo eso y pudimos desarrollar el trabajo. Así que un poco de ahí surge de la, de la vocación de querer trabajar con él y la necesidad de contar esta historia que me parece que me representa. Todo lo que tenga que ver con la fe para mí es algo que me, me representa. No hablo solamente de la cuestión religiosa que es algo genérico, hablo de, puntualmente de la fe como objeto y tema. Así que en el sentido, esto es una vida que tenía mucho para, para decir y tenía muchas ganas de, de que se instale la gente para ver qué era el encuentro que iba a tener con la gente y qué opinaba la gente. ¿Y cómo terminaste en el equipo? Bueno, eh, no es casualidad que esté con Daniel hoy porque formo parte de su equipo hace ya mucho tiempo. Empezamos a trabajar hace ya muchos años. Pero creo que nuestra primera película fue Ataúl Blanco, después I Punto Muerto, después eh, no, el, tercer día. el tercer día. Y bueno, y ahora esta. Así que ya venimos haciendo una... Una dupla creativa de hace mucho, eh, junto a Luciano Bonetti, que es el músico de la peli. Y eh, bueno, el mismo equipo de, de sonido que, bueno, que básicamente repetimos en, en todas las producciones. Así que bueno, con Daniel ya, de hecho, antes de que los proyectos vean la luz, mucho tiempo antes, yo recibo sus, sus guiones y empezamos a intercambiar ideas y a pensar cómo va a ser en mi caso el universo sonoro de la peli. ¿Hay algo de librería ya al haber trabajado tanto tiempo juntos? No, a mí no... Bueno, por supuesto siempre hay un margen de algo que uno puede reciclar, pero trato en lo posible de, de, no, de no repetirme porque es como... Este... O sea, como sería como repetir un plano de una película, claro. es como el mismo, digo, eso, es como reciclar sonidos y cada, cada no, acción... De hecho hay un trabajo muy profundo y es muy interesante lo que hacen con el Foley, la película está reconstruida en cada uno de los sonidos, si viene un sonido directo que está muy pulido, o llega la verdad le ponen la magia cinematográfica que tiene que ver con todos los objetos, todos los detalles que aparecen en la película y que se perciben, y que realmente es un trabajo que hace que la película se eleve enormemente igual que el trabajo que hace Luciano, que hoy no está presente Luciano Netti, que es el músico, que es una particularidad que tenemos porque no, no lo conozco personalmente, o sea, hace ya cuatro películas que hicimos juntos, y tenemos de no vernos, porque trabajamos por internet antes ya cuatro mm. clases como antes vivía en Azul, está todo claro ahora se vino a vivir a Buenos Aires y es un problema porque seguramente nos vamos a cruzar en algún momento, se va a romper el la magia, sí, o sea, sí, seguramente es que va, va a haber para... una, una paradoja cósmica y desaparecer el universo, así que tenemos previsto no encontrarnos, o sea, la idea es esa, así que es un trabajo creativo que se viene desarrollando, la verdad que confío mucho en su talento, y una intuición muy fuerte y la verdad que confío, o sea, me es fácil trabajar con gente con la cual ya trabajé antes, porque en realidad va a ser el grano básicamente Así que en ese sentido es un privilegio, tengo un equipo extraordinario, es mucha, mucha suerte. Bueno, ustedes vieron la película y la película se va a estrenar este jueves 2 de marzo en el Lumont y seguramente en Play y bueno, la van a poder ver a 48 cuadros por segundo que es otra cualidad que tiene la película, la película tiene esa particularidad es la primera película latinoamericana finalmente en este formato que es un... Se ha firmado a más cuadros por segundo y se exhibe a más cuadros por segundo, lo cual crea una textura muy particular que hace esta película como muy distintiva de otras. O sea, yo la veo como muy interesante desde el punto de vista de la imagen, lo que se propuso y, y, y de alguna manera también el uso de los lentes que tuvimos en la película. Hay como varios elementos que hacen de este producto, además de ser una obra que tiene que interpelar a la gente, hay algo en la, en la obra que también me parece muy particular y distintivo que me parece que es interesante para que se encuentre para el público. Desde lo estético y lo visual, en el trabajo del diseño de fondos, del diseño de personajes, ¿lo empezaste a maquetar vos por completo o trabajaste directamente con el encargado de ese área? No. no, en realidad es una decisión estética que la compartís con el lector de fotografía uh -huh. y, y tiene mucho que ver con la elección de los lentes que usamos para esta película en particular. Para... Ah, eso puntualmente. ¿Qué tipo de lentes usaron para los planos generales? Bueno, bueno vos te refieres a los planos generales porque hablas de planos que, son, que tenían la intención de representar como una mirada divina. Uh -huh. eh, en ese sentido lo que logramos fue un efecto que es un efecto maqueta. Eh, de alguna manera queríamos representar la observación o la omnipresencia de una presencia eh, desde el punto de vista de una maqueta. Así que cuando buscas una maqueta la ves así, la ves con esa profundidad de campo, la ves de esa altura, la ves en forma fija. Eh, es como construir una idea de una mirada omnipresente. Eh, después usamos unos lentes que técnicamente se llaman lift and shift, que tienen la particularidad de que pueden focalizar el foco muy puntualmente de una manera muy diferente a la que yo estaba habituado. Eh, no solo tengo determinados tipos de plano para trabajar sino que empiezan a aparecer en diferentes planos yo puedo decidir puntualmente qué objeto en el plano está en foco eh, eso le dio a la pica también una textura muy particular que combinado con los 48 cuadros convivieron muy bien porque vos sabés que este formato de HRF tiene la particularidad de que por ahí tiende a aparecer video. claro porque es un efecto que, pero estos lentes combinados con ese formato fueron como muy interesantes a la hora de construir una nueva imagen que fuera mucho más aceptable para el público que está acostumbrado, acostumbrado a ver si. Sí. Además, hay cortes puntuales donde utilizan los drones para los planos más altos. Claro. ¿Hay qué tipo de lentes? ¿Tuvieron que utilizar el mismo equipo? Hubo el algún equipo pero un equi pero con alguna adecuación. Está afectada desde la postproducción para lograr el efecto maqueta. Uh -huh. eh, desde ahí, y bueno, y el clima sonoro que se construye durante toda la película, que es bastante opresivo, porque la verdad que la película es como que yo te pongo en foco un objeto, una cosa, y además es como que el sonido te está envolviendo todo el tiempo el 5.1 en el sentido es, es muy interesante lo que logró también para envolverlo Sí, la idea ahí también era este, que cuando la, las, los planos tienen como un foco muy preciso desde lo sonoro irnos al punto de foco y que el resto de las cosas estén siguiendo como la lógica de la imagen en esos momentos o por otros momentos no, por supuesto porque si no se transforma todo en, una, en, una, en un único sentido de lectura ¿no? se, se torna como monótono pero en esos momentos que están muy claros en la película, sí. El 5.1 sí. se puede aprovechar un montón para momentos de intensidad en el área sonora, ¿no? Como hoy el 5.1 es uno de los formatos inmersivos que, que, bueno, que ya lleva un montón de tiempo estandarizado. Hay otros formatos inmersivos mucho mejores y más grandes, como es el caso del Atmos. Pero sí, uno ve una película en una sala, como la acabamos de ver recién, y tiene otro tipo de... de visionados en, en una casa, en un living, y la, la película pierde un montón de, de encanto. Cualquier película, no solamente esta. Es una, una, una condición de, de la pérdida de profundidad. Es como para nosotros, es como también ver la película sin verla ampliada. Es todo, todo, toda esa magia que, que la sala de cine te puede, te puede regalar, una expectación hogareña la perdés. Claro, se pierde por el filtro de, bueno, de las formatos más caseros, más Exacto. cercanos. es otra experiencia de, O sea, nos invitamos a ver este jueves en el Bumont, la película, la van a poder ver efectivamente a 48 cuadros, la van a poder ver en 5.1, me parece que así la creamos y así queremos que llegue a la gente. La película la hicimos para ellos, para los que están mirando, y por eso es de ustedes, o sea, la verdad que les damos las mejores opciones para que se encuentren con la obra, hay un trabajo enorme detrás de la película, tanto de sonido, de imagen, de color, de efectos, de montaje, de los actores, hay un montón de trabajo para lograr el mejor escenario posible para que ustedes la disfruten de la mejor forma posible. Después, obviamente, a disposición, la biblioteca les pertenece, pues hacen con ella lo que quieran, les puede interpelar, las puede, los puede acompañar para siempre, los pueden abandonar inmediatamente, pero me parece que la experiencia no completa la van a tener en una serie de cine. Lo que se puede decir claramente, perdón cortándolo, es que sí, se ha notado mucho la calidad de sonido, de cámaras, los 48 FPS se notó también. Eh, iba a preguntarles si afectaba directamente la frecuencia de la imagen o si esto lo podíamos ver en un televisor normal. Bueno, sí, lo vas a poder ver en un televisor normal. De hecho, en la plataforma Cinear la vas a ver a 48 cuadros, prescindiendo uh -huh. obviamente del 5.1 que va a ser para el efecto central también de un archivo que se pierde. Pero sí, efectivamente la vas a poder ver ese formato a esa velocidad. Por suerte logramos que Linca nos apoye con eso y la verdad que me encantó que podamos entrar en la película. La Argentina es la primera película latinoamericana firmada en este formato. Claro. Y otra pregunta, ¿qué tanta intervención tuvieron los agentes de la DAC en esta realización de la película? Bueno, yo, yo formo parte de la DAC, digamos, pero no, no, digamos, nos ayudaron en este caso para exhibir la película. Eh, y la verdad es que yo siempre me apoyado en, en la asociación, digamos. es una asociación de directores que, que, digamos, siempre me ha contenido y que, con la cual siempre podía trabajar muy cómodamente. Y la verdad que estoy muy agradecido, porque no solo no te, te brinda la sala, sino también te brinda la acción social a los directores que tienen dificultades, una, una ayuda permanente, actualmente están desarrollando una nueva ley audiovisual que es clave para el futuro de nuestro fomento cinematográfico y la actividad de género, y la federalización, las leyes de cine, eh, hay un montón de proyectos que se están impulsando desde acá que son claves para la industria, una industria que es la verdad, que agoniza eh, si no hacemos algo, y en ese sentido creo que la DAC es clave en, esta, en este escenario para lograr, junto con otras asociaciones, ¿no? el espacio audiovisual nacional que está impulsando que son APIMA, eh, DAC, eh, Argentores, están pci están impulsando esta nueva ley y francamente creo que es clave para nuestro futuro y para nuestra supervivencia como narradores audiovisuales. ¿Algún mensaje que quieran dejarle al público fanático del género? De acá no en local. No lo, lo necesito. <risa> que vayan a verla la se van arrepentir. Eh, <risa> eh, no la pirateen, no tiene sentido, no se va a ver igual. No vayan a esos blogs. No, no, no. no. Vengan, vengan. No sale tan caro a la entrada. Y si me ves, hasta te voy a invitarme. Si me conoces y si me ves, yo esto pasa, te voy a decir. O sea, te va. Es no, sí, una peli para pochoclear, ¿no? Tío. Tío. Tío. Tío. No, no me hagas ruido. No me hagas ruido. Si no hubiera estado él capaz de hacer derecho, si, si, venís al pochoclo. No. Igual eh, si bien la gana lo perdonamos bueno, sí, no. Si pagan su entrada están invitados ¿viste? a comer pochoclo. No, no, un privilegio este espacio que nos das para dar a conocer la película, así que ojalá que puedan verla, la hicimos para ustedes, ojalá les guste eh, y nada nos encantaría que se encuentren con la obra, para eso lo hicimos. No, un abrazo. Un abrazo enorme.